La programación genérica es una técnica, incluso algunos dicen que es un paradigma, en el que los algoritmos que no dependen del tipo de datos pueden utilizar un patrón para indicar esto. Veamos eh, el caso concreto. Lo que tenemos en pantalla es un programa que va a mostrar o utilizar una pila, un stack, eh, acá tenemos un arreglo de enteros, creamos una pila stack1 del tipo stack of integers, o sea, una pila de enteros, y por cada entero i que se encuentra en el arreglo data1, metemos ese, ese elemento en la pila 1. Luego, vamos a mostrarla. Y en esta otra parte del código, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero en este caso el tipo de dato es un carácter y obviamente la pila no puede ser la misma porque la pila anterior es de enteros, entonces acá necesitamos una pila de caracteres. Pero observen que el código es exactamente el mismo, lo vamos a ejecutar y vemos que efectivamente lo que hace es mostrarnos eh, el contenido de la pila. Ahora analicemos el código de la pila de enteros y analicemos también el código de la pila de caracteres. Para poder este, compararlos, permítanme que les muestre esto. A ver. Bien, a la izquierda tenemos la pila de enteros, a la derecha la pila de caracteres. Fíjense en que el código, obviamente me he preocupado para mostrarlo de esta manera, es el mismo. Tenemos una constante, acá el tipo de dato del arreglo interno que tiene la, eh, la implementación de pila es un entero mientras que en esta otra implementación es un carácter porque claro habíamos dicho que en la pila de enteros vamos a guardar enteros y en la pila de caracteres, caracteres fíjense en que el constructor en un caso es el mismo acá avancemos una página más abajo ¿Eh? fíjense en que Acá, cuando crea el arreglo de enteros, utiliza, obviamente, el new integer y el tamaño de la dimensión. Y acá crea un arreglo de caracteres. Fíjense en que el método empty es el mismo. Fíjense en que el método pick, en el caso de una pila de enteros, devuelve un entero, porque obviamente eso es lo que guarda. Y en el caso de una pila de caracteres, devuelve un carácter. Pero presten atención que el código que estamos viendo, avancemos una, una pantalla más, es el mismo lo que cambia entre un código y otro. Fíjense, el POP devuelve enteros, el POP de esta otra implementación devuelve caracteres. El resto del código es el mismo. El PUSH lo que recibe como argumento es un entero y eso es lo que mete en el arreglo. Y devuelve obviamente ese tipo de dato En la, en la otra implementación recibe un carácter, mete el carácter en el arreglo y lo devuelve. Pero fíjense en que la diferencia entre un código y otro código es solamente el tipo de dato. ¿Cuál es el problema de esto? Imagínense en que en la empresa realizamos pilas con enteros, caracteres dobles, con cadenas de textos. Después en alguna aplicación que hicimos probablemente para una empresa farmacéutica, lo hacemos con artículos que se venden en una farmacia. Después trabajamos para un supermercado, entonces lo que tenemos es una pila de artículos que se venden en un supermercado. Y cuando nos damos cuenta, pueden ser cientos de implementaciones de este código, en donde lo único que va a estar cambiando va a ser que en lugar de integer, va a ser carácter o va a ser person, o va a ser este, product. O sea, el tipo de dato. El resto del código es el mismo. Y eso ocasiona un serio problema, porque el día de mañana, cuando agregamos una, una especialización o alguna particularidad al código, tenemos que recordar de hacerlos en la cantidad de implementaciones distintas que tenemos de acuerdo al tipo de dato. Allí es donde nos resulta útil la programación genérica. En el caso de la programación genérica, tenemos el código, acá tenemos el stack, pero con programación genérica. Fíjense en que este código, lo que tiene es entre el símbolo menor y el mayor, tiene element. O podría ser e, o podría ser pepito, lo que ustedes prefieran. Element es un patrón que se reemplaza por el tipo de dato que quiero meter en esa estructura de datos, en esa pila. Bien, si yo quiero meter caracteres, element se reemplazará por caracteres. Si yo quiero meter doubles, o sea, números en flotante, flotantes, element será doubles. El punto es que en la librería de código de la empresa, o en mi librería de código, voy a tener un único código de la implementación del tipo de dato abstracto stack. Y lo voy a tener hecho con la técnica de programación genérica. O sea, el código, que es el que implementa el comportamiento LIFO, utiliza la técnica de programación genérica para identificar o para establecer en tiempo de compilación el tipo de dato. Para que lo podamos ver, lo que vamos a hacer es cambiar el, esto. Fíjense, acá en lugar de stack of integer... Vamos a poner stack of integer y obviamente ya no usamos este constructor, sino que utilizamos este otro. ¿bien? Y acá, en lugar de una pila de caracteres, vamos a poner un stack of characters y el constructor tiene que ser, por supuesto, el constructor. Ahora vamos a ejecutar. Fíjense en que hace exactamente lo mismo. Y la diferencia es que ya no necesito tener el código del la stack of integer, el stack of character y el stack de, el stack de y el stack de. Simplemente con una sola implementación y la técnica de programación genérica.